Buenas Vengadores y Vengadoras, bienvenidos y bienvenidas a Toxic Game Channel. Yo soy el Vengador tóxico y hoy vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Rockstar, vamos a hablar de Ubisoft, vamos a hablar de Capcom y vamos a hablar de Naughty Dog. Antes eh, yo no soy de recomendar una cosa que no he probado o he jugado o he visto por lo menos el tráiler y ya he visto el tráiler del juego Immortality en el que tenéis que descubrir el porqué de la desaparición de una actriz llamada Marisa Marcel ¿vale? y que tendréis eh, para el Game Pass antes para que os podáis hacer una idea de de, de, realmente de, del juego como es como pinta nena está soltando más pelo está la primavera que te está desplumando como una gallina eh? bueno eh... <risa> vaya tela está ahí que ve <risa> pelo de gata bueno como digo, es un juego de los de... A mí personalmente, lo digo con conocimiento ya de haber visto unos cuantos juegos ya por la época de la Mega Drive, ¿eh? En la época de la Mega Drive había algunos juegos que utilizaban cinemáticas, completamente era todo cine. Era como una película que se montaban y que hacían ahí, unos eran... Había uno bastante entretenido que era de disparos, que era del típico del oeste, pero bueno, luego te, te, te frustrabas, eran juegos muy frustrantes. Esto, sin embargo, ya son juegos ya un poco mejor hechos. Así que vamos para que nos hagamos una idea de cómo puede ser el juego, o más bien cómo es. Eh, tenéis el Telling Lies que lo tenéis en el Game Pass y lo tenéis gratis. Es un juego, eh, algo así como cuéntame mentiras o algo así, ¿no? o miénteme o no sé muy bien cómo traducirlo, y la historia de ella o algo así. Tenéis el Telling Lies y con eso os podéis hacer o aproximaros un, po un poco a cómo va a ser el juego. Eh, por otro lado, me ha llegado esto: Tan, McFly tan, Brown en el tan, cuando se estaba construyendo para el reloj de el ayuntamiento. Bien, amigos. Eh, hoy, aparte de deciros y recomendaros nuevamente este juego. Ya visteis ayer el prólogo y la primera parte. Pero, bueno, yo voy a seguir jugándolo, evidentemente. Y seguramente siga pasando... Eh, por capítulos de, de hora el juego entero para que lo ya sin ningún problema lo podáis eh, ver en el canal mientras tanto mientras que mi perro le da por ladrar eh, vamos a hablar de eh, ya se ha llevado ya bueno. bueno amigos pues entonces vamos a ir al tema importante vale qué es lo que pasa Pregunto qué es lo que pasa y se lo pregunto a Ubisoft, se lo pregunto a Rockstar, se lo pregunto a Capcom, se lo pregunto a Naughty Dog y se lo pregunto a todas aquellas desarrolladoras que se, por H o por B, nos están vendiendo los mismos juegos una y otra y otra y otra y otra, y otra vez. Si no hay retrocompatibilidad, nos la inventamos, lo intentamos mejorar, pero vamos a venderte el juego 900.000 veces. Ah, pero que nadie diga nada de De La Soyuz. ¿Cómo no vamos a decir nada de De La Soyuz si está haciendo lo mismo? Un juego que salió en el 2013, como el GTA V, ¿y qué ha pasado? Por la PlayStation 3 por la playstation 4 y por la playstation 5, lo mismo el GTA. Así que vuelvo a abrir hilo con este tema que para mí me parece mucho más importante, de verdad, me parece mucho más importante que todas las pajas mentales que se puedan hacer los youtubers de turno con lo que pueda o no pueda salir en el... En el me da igual. Porque bienvenido sea lo que vaya a salir. Eso está clarísimo. De que nos va a sorprender además también, seguro. A algunos les gustarán más, a otros les gustarán menos. Yo, que sé, me da igual. Yo estoy seguro de que yo sí lo voy a disfrutar. Pero bueno, son son. Hasta ahora son los el presentimiento. El mayor presentimiento no es de si va a salir tal juego o si va a salir tal juego para, para el evento de Xbox. No, yo sé que el evento de Xbox va a estar cargado de juegos. Como estaba cargado el juego, el evento de Play PlayStation, solo que en este caso porque la mayoría de esos juegos caían y caerán en Xbox, por lo tanto dices, es que no me estás. O sea, no me estás enseñando nada nuevo para la Play sí, bueno, están los, los proyectos estos de, de las gafas virtuales y tal pero aparte de eso que solamente lo pueden jugar unos pocos y aparte ahora ya lo pueden jugar en PC perfectamente, ni siquiera tienen por qué pasar por las gafas de Sony y poderse ir a las Quest que, o, la, o, o otras marcas que son incluso hasta mejores, ya ya depende de, de lo que... Ya sabéis también lo que pienso sobre la, la gafa de realidad virtual. Es un campo todavía en desarrollo, todavía por explorar. Es como ponerte una pantalla aquí, pegada a los ojos, durante 15 minutos, media hora, te vas a quedar ciego. Entre eso y las bajas, va a quedar ciegos. Los de PlayStation se va a quedar ciegos. Van, eh, van a acabar todos vendiendo cupones en la 11 como sigan así ¿eh? Bueno Pero es que claro, si esto fuera solamente Nautido Solamente fuera Sony Quedaría Pero es que no No, no es así Es que aquí, aquí tenemos un error Mira Sony Es verdad que Nautido es de Sony Por lo tanto eh, Lo que están haciendo Lo están haciendo porque Sonic le pide que lo haga. Al final, lo que están haciendo es hacerles perder el tiempo. Cuando podrían estar haciendo otro de la Sobu. Lo dudo, pero. Podrían estar haciendo también otro juego. Otro, un charter, Y tienen que perder el tiempo. Pues con una remasterización. Hacer otra vez el. Al final, el resultado, el que estáis viendo. Esto es lo que aporta Sony a sus. a sus remakes, a sus revisualizaciones del juego. Eh, ¿Lo veis mejor? No, ¿verdad? Ha mejorado en algo el juego. Se ha expandido. Hay misiones nuevas. No, ¿verdad? me temo que también pasa lo mismo con GTA V ha habido muchas actualizaciones le han metido los likes, pero le han metido misiones nuevas no, eso ya sería muy costoso eh, no misiones secundarias tampoco, para qué hemos mejorado un poco los, los esto. ahora con, la, con el GTA Trilogy mmm, ahí se lo dejamos a unos matracas llamados grow strip, los grow strip glovers, ¿eh? que te toca los glovers de abajo, ¿eh? te los toca bien y te los masajea, y hay que decirle ya de una puñetera vez a toda esta gente, y con esto eh, vuelvo al hilo que hice ayer, en el que digo Ubisoft, Rockstar, Capcom, esto también va por ustedes, Ubisoft, tú pecas de hacer reciclaje en tus juegos antes que me digas que te estoy mintiendo, que estoy mintiendo o que te estoy difamando Far Cry Downpour o como se llame, que es completamente el mismo mapa que el del Far Cry 5, el mismo mapa, ni que decir de los Assassin's Creed, cuando salió el Black Flag que es uno de los juegos increíbles, increíbles de la saga, por la sencilla razón por la simple y sencilla razón de que es un gran juego. Con una gran historia. Y con nuevas mecánicas de, de jugar. Ahí es donde explotaron una nueva manera de hacer Assassin's Creed. Que la llevan explotando hasta ahora, hasta el Valhalla. Y pueden poner todos los gráficos que quieras. Pero es indiscutible que recicláis. Eh, y, y ahora son elementos muy visibles que se ven tanto en el Origins como en el Odyssey y el Valhalla se trata de objetos como lanzas el típico que te vas para coger las flechas hay cosas que recicláis directamente las recicláis ...porque sabéis que es una pérdida de tiempo... ...porque pensáis que bueno, que vale, que da, no lo van a notar... ...pero si sí se nota... ...si sí se nota... ...pero vamos a seguir, eh... Vamos a, ...vamos a seguir porque de tus dos grandes sagas... ...la de Far Cry, me refiero... ...y la de Assassin's Creed... ...habéis sacado no mucho tiempo después... ...otro... ...es decir, sacan un Far Cry... ...y a no muy poco tiempo después sacan otros far cry si sacaron el far cry 5 luego al año una cosa sin saca el far cry new down donde eh, te ponemos el mismo mapa el mismo mapa señores las mismas ubicaciones todo pero con más florecitas muy flower power todo y todo volvemos a vender el juego eso ya ahí ya me parece darle ya un, todavía un, un plus ¿eh? recordemos que estos juegos ¿eh? también pasan y se vuelven a vender en en las siguientes generaciones de consolas es decir que si te quieres comprar eh, la Assassin's Creed eh, Black Flag pues te lo vas a poder comprar evidentemente para tu Playstation 5 para tu Playstation 4 o para tu Xbox One o para tu Xbox Series X o Series S. y digo yo y esto es relleno con el que pretende sacarnos los cuartos y a esto se le podría llamar refrito o ya no solo los de Sony pierden el tiempo en cosas en, llamar, en llamarlo así a llamarlo remake cuando ni siquiera encima eh, todo empeora la calidad, ¿no? pero bueno encima empeora el producto ustedes mantenéis una alta calidad, me refiero a los de Ubisoft eso es indudable si nos olvidamos de vuestro relleno en plan Naruto ¿eh? que para los seguidores de Naruto sabréis a qué me refiero indiferentemente si os gusta más o no el relleno es relleno sabéis que no es el manga que no todo es el manga evidentemente en una serie de anime muchas veces tienen que hacer parón para poder hacer en fin otro, otro, también pasó con Bleach y en otras series entonces digo yo claro, pues a esto se le podría llamar refrito no sé, si nos olvidamos de vuestro relleno en plan Naruto ahora sigo contigo, Rockstar ...que nos sacasteis un GTA Trilogy... ...que todavía a día de hoy... ...está roto... ...os voy a explicar una cosa... ...yo tengo el GTA... Eh, ...el GTA San Andreas... ...lo tengo... ...en dos versiones... ...una... ...la del GTA San Andreas... ...de la 360... ...en digital... ...y también en digital... El GTA Trilogy. ¿Sabéis dónde se ve mejor el GTA San Andreas? Exacto. En el propio GTA San Andreas de la 360. Y no en el GTA Trilogy nuevo que acaban de sacar hace nada. Ni de coña. Ni de coña, vamos. No se ve ni, se, ni aspira a llegar a lo mismo. Por otro lado... ...que nos sacasteis un GTA Trilogy... ...como digo... ...hecho por unos novatos... ...los... Eh, ...los... Eh, ...Grow Steve Glovers... ...que hicieron un desastroso trabajo... ...que sigue roto... ...a día de hoy... ¿eh? ...y sí... ...lo he actualizado... ...y tal y cual... ...sigue igual... ...no habéis hecho nada... ...aparte... ...son tres juegos... ...¿qué pasa? ¿que habéis tocado nada más que el San Andreas? ...y el Vice City... ¿Qué pasa con el otro? Con el GTA 3. Que es realmente la razón por la que me lo había comprado. Yo ya tenía el GTA San Andreas. En fin. Para la 360 y cuando juego a uno y juego al otro, digo, coño, es que es que el GTA San Andreas de la 360 se ve mejor que el otro. Hostia, no me jodas. Es que no me jodas ya. Rockstar, no me jodas porque luego da la gente y va diciendo no, no, pero es que tú es que lo de la política no lo metas en los videojuegos a mí no me echen la culpa a mí no me echen la culpa de que sean ellos los cobardes que todavía no han sacado un GTA 6 y os voy a decir por qué lanza no han sacado un GTA 6, porque tienen un grano en el culo enorme enorme, llamado eh, movimiento Me Too y movimiento LGTBIQ y una panda de energúmenos de abogados que llevan denunciando a Rockstar desde hace mucho tiempo. Y ahora vais a sacar, de como vais a sacar un remake, decís que vais a sacar un remake, eh, entiendo que de la saga de Max Payne, ¿vale? Ya veremos, a ver, porque esta vez ya no pienso caer ya en vuestra manera de sacar dinero, que ya no sabéis cómo sacar dinero, que yo no lo entiendo. Y luego, ¿en qué lo vais a ver? en qué lo estáis estáis pagando la, las multas? Veréis como el GTA 6, me, me estoy temiendo que pase lo mismo que con el Zain Road. Luego, como digo, luego dicen: no metas políticas, ¿pero qué queréis? Que haga alma de cántaro si son ellos los que os están metiendo política en la cabeza. ¿Qué queréis que diga? ¿Os están metiendo todos estos colectivos que son minorías? ¿Eh? Estos cabezahuevos son una minoría. ¿Os están metiendo esto en los huevos, Pero con calzador. En las películas. ¿Lo estáis viendo? Así que no me podéis decir de que esto no no, no... no, no tiene nada que ver con la política. ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tú imagínate sacar un GTA... 5 ahora, bueno, GTA 6 más macarra que el GTA 5 y que te lo cancelen dos gilipollas. Yo lo digo en serio: hasta que no desaparezca el movimiento, este totalmente, y no, no vean esta gente de Rockstar, porque esta gente de Rockstar están denunciados por un buffet de abogados de estos que existen en Estados Unidos que han ido por ellos desde que sacaron el GTA desde el primer GTA no podían ver ningún GTA y mucho menos a raíz del GTA 3 eh, del GTA 3 y del GTA San Andreas ahí ya fue ya el colofón ahí así que Rockstar empezó a recibir demandas de esta de este buffet de abogados de, de gente muy cristiana y muy moralista, y, en fin, los de siempre. Y por eso digo, ¿no será eh, esta la razón de esa necesidad de sacar tanto, tanto y tanto dinero? ¿No será esa la razón por la que no sacan un GTA VI? Para no sacar un sunroof, Por no hablar de que GTA V lo lleváis vendiendo desde el 2013 como The Last of Vendiendo el mismo juego en cada generación. No una, sino tres veces, por lo menos. Edición normal, edición de luz, edición extra Lux de 100 pavos <risa> pero qué? y mañana sacan una consola nueva y me voy a gastar 100 pavos en, la, en lo mejor de lo mejor anda ya hombre Venga, usted, eh, eh, corta, cortense un poco ¿no? ¿o qué pasa? no está eh, la cosa como para estar ahí derrochando dinero ¿eh? ahí yo lo siento pero yo desde luego no me pienso comprar el GTA V nunca más porque aparte de que lo tengo y lo tengo hasta para PC es que ya no da para más es que hemos jugado a ese juego tantas veces que no, ya te sabes hasta los diálogos es como la serie de los Simpsons pensad que lleváis desde 2013 Dios mío, con estos juegos pero no solamente con estos juegos el Skyrim el... el todas todas hacen más o menos lo mismo marco estas en concreto porque básicamente son las más descaradas es decir, lo de Rockstar, Ubisoft y Capcom es un descaro tras otro vamos a seguir ¿qué puedo decir de los que denigran tanto una historia que ni se parece a sus orígenes? ahora voy por ustedes Capcom eh, pero con tal de unos pocos euros de los que sí que eh, somos verdaderos fans Y no estos de, de que venían con el Resident Evil 4 heredado de su hermano Y se creen que porque pone No, pero es que es biohazard Entonces puede ser cualquier cosa Vete a la chingada de tu puta madre ¿Te enteras? Calimero, calimera Calamardo a la mierda, a comer mierda, aquí lo que pasa es que Capcom no tiene cojones a hacer una IP nueva, pues si no, no no tenéis cojones de hacer una IP nueva, si no tenéis mmm, la gallardía de hacer un Resident Evil no lo hagáis, pero no nos lo vendáis como un Resident Evil, tened la valentía de venderlo como un juego propio. El Vilas no se tiene por qué llamar Resident Evil porque no tiene nada que ver con el Resident Evil. Pero nada que ver con el Resident Evil. Y el Resident Evil 7 tampoco. Y le podíais haber llamado de cualquier otra manera y haberlo vendido y hubiera triunfado igualmente. Porque el juego está bien hecho. Ahora, otra cosa es decir... Otra cosa es decir... Mmm, es que no estoy muy seguro entonces le voy a poner el nombre de, de Resident Evil que sí que vende ¿eh? y ya luego a los que son realmente fans de la saga de Resident Evil ya les escupiremos zombies ahí a la cara como hicimos con el Resident Evil 6 ya les escupiremos zombies ahí porque ellos te lo tragan todo, pues no hijo no, no no así no va la cosa así no va la cosa que, no, eh, que luego al final estáis siempre recurriendo a los que realmente compran los videojuegos. Y no a esos que hablan de videojuegos sin ni siquiera haberlos ni tocado con un palo. Que da vergüenza. Pero bueno. Pero Capcom va a sacar el remake de Resident Evil 4. Pues por eso un verdadero fan espera el code Verónica no el Resident Evil 4, porque ahí fue cuando decayó, ahí fue cuando murió Resident Evil en el Resident Evil 4 le pese a quien le pese es un juego que yo jugué en la Playstation 2 el Resident Evil 4 que para mí es un juego increíble hice bueno me conseguí la, la Matilda la el lanzacohetes infinito lo conseguí, todo le he echado miles de horas a ese juego hay que reconocerlo hay que reconocerlo hay que... el juego es increíblemente bueno pero no es un recién no lo es ahí ya no hay zombies ahí ya lo que hay son parásitos cambiamos todo por lo tanto, como Resident Evil, Resident Evil original se quedó en el code Verónica que debería de haber sido el 4. Y el que mucha gente, como digo, los verdaderos fans de Resident Evil, y no los nuevos, que a ver si se meten algún día la lengua en el culo y se callan la boca ya. Disfruta de tus juegos random sin nombre porque al final van a ser conocidos, el Vilas va a ser conocido por el Vilas no por ser un recién Evil no sigamos con con Cacco si sí, pues es que eh, para llevarnos a aventuras de terror pero más enfocadas a, a la acción como digo ni siquiera ya la historia casa o concuerda con lo que nos vendéis. ¿Y sabéis por qué? Porque os resulta más fácil venderlo como Resident Evil que como otra IP nueva. Por eso, a los verdaderos fans de Resident Evil y Silent Hill, nos tenéis hartos. Sobre todo de, de los nuevos, que como mucho empezaron en el mundo de Resident Evil con el Resident Evil 4, heredado de su hermano. Acudís, como siempre, a los que realmente compran los juegos, O sea, para cuando os queréis, eh, sabéis tocar el cocoro. ¿eh? Y se vais a sacar un Resident Evil, como el 2 y el 3 Remake, ¿eh? que dijisteis. Oh, eh. Esta vez le hemos escubido los zombies y, y no les ha desagradado. Eso es bueno. Pero no vamos a hacer más, ¿eh? No vamos a hacer el code de Verónica, no vayan a pedir más zombies. Mal. Pero bueno. Y ahora vamos con el... Eh, con juegos que... O sea, ¿qué, qué pasa por el, con el Coldfield? ¿Eh? Coldfield de Capcom un juego que perfectamente podría tener una secuela y podría ser perfectamente una saga qué pasa con el dinocrisis qué pasa con juegos cuarenis eh, qué pasa con creo, sí, creo que era de squarenis eh, de Parasite m ahora mismo no creo que me estoy equivocando pero bueno da igual lo dejo ahí eh, eso es lo que, a lo que nos espera durante las próximas generaciones, reciclaje de los juegos que ya hemos sacado en el 2013, un gran año si fuera un vino, evidentemente, eh, pero no es un vino, es un juego y no es normal, no es normal lo que están haciendo con estos juegos. Y lo que están haciendo en general estas eh, desarrolladoras con sus grandes apuestas, y es venderla y venderla una y otra y otra y otra vez. ¿Porque se ven mejor? No. ¿Porque va a agrandarse el, el, el, el, el la historia? Eh, no, no es un director cut solamente los eh, perdedores inútiles como Sony son los únicos que pierden el tiempo en ponerle eh, nombres pomposos como Remake eh, eh, y así no Estos tienen otra manera que es la de eh, Gold Edition um, Deluxe Edition y todo edición super mega la polla amigos, nos están estafando nos están estafando mejor dicho tanto cienes de play como cienes de Xbox como cienes de Nintendo oh, nos están estafando porque nos están vendiendo juegos del año catapum y con la excusa de que es para tu consola de nueva generación lo volvemos a vender pero para cuando va a salir un gta 6 para cuando desaparezca el movimiento me Too? porque todavía le queda ¿eh? todavía le queda que más quisiera yo que no ni siquiera uh, existiera ¿qué más quisiera yo pero viendo lo que hay ya ¿eh? esto es lo que hay en fin señores no sé cómo lo veréis ustedes yo ya estoy ya harto harto sinceramente de tener que comprar el juego una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez y si sacan una Playstation 6 o si sacan una Xbox Series X 2000 tendremos que volver a comprarlo me niego ya es hora de que estas empresas ¿eh? de que estas desarrolladoras se enteren ya de una puñetera vez que ya está bien que ya está bien. Que si no tenéis nada nuevo que aportar. Si no tenéis nada nuevo que enseñar. Iros a vuestra casa. Iros a trabajar en un proyecto nuevo. Pero no vengáis aquí. Vendiendo una y otra y otra y otra vez. El mismo juego. Una y otra y otra vez. No se puede. No se puede. Así que nada señores. Hasta la próxima. Esto es lo que tengo que decir sobre el tema de de estas reventas en fin dejen en la caja de comentarios qué es lo que opináis ustedes eh, recordad Immortality. Eh, voy a dejar el, el link para que veáis el vídeo y ustedes decidáis eh, también recuerdo no sé si lo he dicho antes ya llevo 32 minutos en fin eh, que lo paséis muy bien este fin de semana Maldito verano que se nos ha llegado... Se nos ha adelantado. Pero bueno. Pasarlo bien con los videojuegos, disfrutarlo muy bien y ya saben. Pásenlo bien con los videojuegos amigos vengadores, pásenlo metálicamente bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Toxic Game Channel. Hasta la próxima.